Hola, chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar jugando eh, Left 4 Dead otra vez con mi compañero Yasid en la campaña de pantanos. La primera parte estará en su canal y la segunda ya la están viendo en mi canal. Jugaremos chabolas, creo que se le llama el capítulo. Ya, a jugar nada más. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! oh no! ¡Ay, puto! Mamá. Sí, sí, continua, continua. ¡Ay! Un embarrado. Shrek, Shrek. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Erwin, Erwin. Ahí ahí ahí ahí ahí ahí Me escucha acá, te ¿no? Sí, ah, sí sé vez, que se queda ven para acá. Oh, ya está muerto ya. Está acá en el baño. Ven, ven, ven. Ahí está? Minecraft, ¿Un speeder o un hunter? ¿Un hunter que lo escucho. suyo? A ver... Uy, uy, uy. ¡Ajá! ¡Esa! ¡Me lo ha Tengo ganas incendiares Mira, ahora tengo una pala Ah, ¿tienes una pala? A ver... Voy a dejar mi espada Ya A ver... No, me voy a quedar con un escapeto Entonces, ah, ya, esto se es acá. Oh. Ah, muerta, no, ahora sí, muerta. Listo, vamos. Esquivamos el ácido. Corre, corre, corre. corre. coge Un chito. A lo mejor me quedo con la pistola. Pistola pistola, pistola. Te voy a matar a la witch. Ya la mato, ya la mato. Te veo. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no no pasa, no no pasa, no no pasa, no no no no no no corre corre corre corre corre corre Cuatro witch, ah, me maté. Me maté. Me ahí Me maté. Me maté. Ahí, ahí. Nick maté. amarrados. Sí, sí, sí, sí estamos mal lo okay. ¡No! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Dios! ¡Mucho zombie! A ver, te da risa como coger eso, eh ¿A ver? ¡XD! Los zombies Ya Ay no Entra, entra, entra Ah, entra, te dije que. Ah, ayuda cocinero Estoy estoy estoy ya Ahí ahí te Ya listo. mucho Vamos a arriba. Vete. a un espacio Ah, mira, tú estás lejos, ya voy. <ríe> es que ahora no mata. No, ya, ya, ya, ya Cúrame, cúrame, cúrame, ya, ya, ya. cúrame, cúrame, cúrame. ¡Oh, qué pasa! Te ofrecí mi amistad, y me escupiste la cara. Púrame. ¡Ya, ve, Porque te quiero mucho. ¡Ah, no quiero ya! Cielos, ¡qué macizo! ¡Oh, una vuelta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bueno! ¡Sube! ¿No? Deja de tener el botiquín en la mano, la huerta, está abajo. Permiso. ¿Eh? ¿Dónde? Está abajo. ¿Qué ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ellos son los que salen! Yo te dije que estaba ahí. ¡Ay! Se me ha <ríe> arraqueado un poco. ¡Está! ¡Un hacha de Minecraft. cabrón! ¡Venga! Ahí vamos, vamos la bilis. Ay y lleva la molotov Acá hay Piris, no bilis, bilis, bilis, bilis, Creo que es mejor Ay dios uh, Ya, yeah, listo paytale. Listo, listo, listo, listo No mames, mujer. Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate O oh, si quieres, después te cures. No, güey, yo soy sí. inmune <risa> No había visto traje. Ajá, ajá. Y esperamos a que oh, oh. <risa> Ah, esa, esa. <risa> oh, Vaya, ¿Salía? Ahí, acá. Peter, what No, no se muere, te cuida, te cuida. Ah, no se muere! Bueno, oh. bueno, bueno, bueno. bueno No, voy. ¿Se todo. Ah, todavía puedo botar. ¡No! ¿Dónde está? Ahí está Shardiosa, bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un monotón, rápido ¡Acá, acá, acá, acá! Me caí No, para que te caes Sube, sube, sube ¡No! No le dio la monotón ¡Ah, sí, le dio! ¿Se dio? ¿Ya se murió? No, no le dio, Kik cuando se cayó, no, no, sigue vivo. Está en el segundo piso. Está en el segundo piso y yo, yo cago en el primer piso. está por acá. ¿Dónde está? Creo que se murió por aquí, no creo. Pues te dije, ahora está abajo. Ah, nunca me lo encuentra. Venga. no a no Lo maté, lo maté. Me volví a romper las patas. Esto es una. Marcelo. Esto es una. No, de Con conocí, lo quería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Oye. Ah, no, era un. ¿Un chargar? Un Ah, <risa> oh, pobrecito. Ahí está, Char. Ahí está arriba. ¿Dónde? ¿What the fuck? Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, dale, dale. Oye, dale? Oh, no, ¿dónde está?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 Oh, no, dale, ya está muerto ya, ayúdame, ayúdame, ayúdame Oh, se han acabado los jotiquines acá, ¿qué ha pasado? no la he palmado! No va, me acabo de el último! ¡No! ¿Qué pasa? Yo estoy sin vida ¡Yo ¡Ya viene, rescate, ya viene, rescate! ¡Ahí voy! ¡Me empuje. el cielo! ¡Oh, no, no, no, ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Ah, ¡No se me vale! ¡Me estoy muriendo! ¡Apúrate! ¡La mungus tiene que sobrevivir! No. no. ¡Eres un hijo de tu! ¡No, no, no, no me van a ver! ¡No me van a ver! <risa> ¡A eso se le llama estrategia! ¡No mejor si! Sí, ¡Escapa rápido De ¡Nuestros compañeros ya se murieron! ¡No me voy de aquí sin matar a... ¡Al Tang! ¡No es Tang! ¡Es chévere. ¡Igual! <risa> ¿Ves por qué nos metemos en su pantalla. Pues sí, no! Ya está, ya lo votamos, ya lo votamos. Oh no, me muero, me muero, me muero. Uy, casi, casi, casi no llego. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les ha gustado el video, denle like. Y si les gusta mi contenido, pueden suscribirse. Active, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Bueno, eso es todo. Suscríbanse al canal de mi amigo Yacid. Eh, adiós.